La piratería no es Rusia. Es un delito grave piratear vídeos de YouTube de Rusia en Doki de acuerdo con la ley de derechos de autor. Para obtener más información, lea las reglas de YouTube.